bienvenidos a mi canal creaciones Betina. hoy quiero enviar un saludo muy especial a dos hermosas niñas que se entretienen en casa viendo mis videos. a mi nieta Ana Sofía Muñetón de 6 años y a Celeste Cardona de 5 años que vive en la misma unidad donde yo vivo hermosas gracias por ver mis videos. las quiero mucho como pueden ver hoy les enseñaré a hacer una alcancía de amor creo que con esta idea dan ganas de ahorrar no les parece vamos ahora con el paso a paso voy a reciclar esta cajita voy a retirar este set de baño de acá y acá en esta parte interior voy a aplicar silicona líquida voy a pegar esta hoja de fondo de corazones igualmente voy a aplicarle silicona a esta foto acá pueden colocar una foto normal de la pareja o una foto animada y voy a pegar acá voy a aplicar silicona líquida en estos lados que sería para sellar la cajita por todos estos lados y la cerramos nos quedaría así ahora lo que hice fue cortar corazones del mismo papel decorativo y una tira voy a pegar acá, voy a aplicar silicona líquida y pegamos acá pueden decorar esta cajita igual con goma eva si desean ahora voy a pegar los corazones pegamos también en los lados para tapar las letras que tengan o los avisos que tenga la cajita Recuerden que pueden decorar la cajita que deseen. Acá en esta parte superior voy a, a sacar esta tirita, aunque está como un poco larga. Nos quedaría así. Y le pegué más corazones, como pueden ver esta parte también la voy a tapar, aplicamos silicona líquida me gusta mucho usar silicona líquida para que no me queden arrugas y pegamos ahora para esta parte voy a cortar cuadritos en goma eva de 4 x 2.5 este es mirellado y voy a escribir el nombre de mi esposo aunque esta cajita es para él si no tienes goma eva escarchada o mirellado puedes hacerlo en goma eva normal o también la puedes hacer en cartulina como desees vamos a cortar nos quedaría así vamos a, a pegarlo en en goma eva negra para que se vea más vamos a hacer esto con todo el nombre nos quedaría así empezar a pegar acá en esta parte Nos quedaría así corta un cuadrito en cartulina de 6.5 por 6.5 que en realidad serían tres cuadritos vamos a dibujar un gatito vamos a repasar con marcador negro y dibujamos así la carita hacemos la boquita en forma de besito las barbitas y acá en esta parte hacemos la manito así y la otra para abajo y aquí vamos a escribir mua nos quedaría así ya recortado acá hice otro así matando, picando como el ojo y acá vamos a hacer otro son los mismos gaticos Hacemos los ojitos y terminamos de dibujar así la carita Hacemos un corazoncito y voy a escribir acá lop. Delineamos el corazón y hacemos las manitas así de para arriba Acá vamos a terminar la frase "I Love". Voy a hacer estos ojitos porque queda el gato como ciego Y vamos a pegar, a ubicar los gaticos pegamos este y este lo vamos a pegar acá en esta parte ahora voy a tomar una hoja roja para hacer corazones pequeños esta hoja mide como 3 centímetros me parece y voy a cortar así para que salgan varios corazoncitos vamos a ubicar acá en esta parte, acá también le voy a poner un corazoncito y acá otros dos vamos ahora a colocar la plata creo que con esta idea tu pareja se puede animar a, a ahorrar o hasta podrían hacerlo los dos, ahorrar juntos, ¿no les parece? Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video de hoy les haya gustado. Si es así, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.